experimentadores, bienvenidos de nuevo. En esta ocasión no traigo ningún experimento ni tutorial. En este video voy a responder a los comentarios de mis videos. Bueno, no a todos, porque a pesar de que mi canal es muy pequeño, entre todos mis videos hay muchísimos comentarios, suman muchísimos comentarios y no alcanza el tiempo para responderlos todos. No soy una persona que disfrute hacer o consumir contenido tan comercial pero voy a hacer este video porque ¡Se te acabaron las ideas! Me sale del alma. Además, no tienes dinero para hacer más experimentos ni tutoriales. Quiero dedicar un video a mis queridos seguidores. Y para finalizar, estos videos... ¡Dan más vistas! Me permiten comunicarme mejor con mi audiencia. Así que sin más preámbulos... ¡Vamos! ¡Vamos! Se ve en letrero parsi, pero funciona con acrílicos más delgados. Saludos y sube más dinero. Por supuesto, funciona con acrílicos más delgados. Saludos a usted también y le aseguro que voy a seguir subiendo videos así. Estas bromas son una porquería. Pues... Mis bromas no son lo máximo en el mundo del humor y las bromas a tus amiguis. Pero ¿qué le vamos a hacer? Es lo que había cuando hice estos videos. tontita lo serás tú. Cuidado de dejas un comentario más largo. Excelente amigo, es un triunfo más para las cosas caseras. Es un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad. Gracias por tus buenos comentarios. Está bien buena tu prima. Eso es de familia, yo también estoy muy bueno. Y además... Estoy solterito y a la orden. Jaja, muy bueno, me vengaré genial con estos. Y el del huevo para mi amigo gordo. Hay gente que solo quiere ver arte el mundo, pero tú, tú eres especial. Parece dibujado por un 5 años. Imagino que quisiste decir por un niño de 5 años. Y sí. Pero es chévere. Y divertido. ¡Tarán! ¡Qué chato! ¿Qué, ¡Qué hijo de puta es mi ficachoto? Es como que decir que está re bueno y me encantó el video. ¡Ah, bueno! Ese es el tipo de comentarios que espero en mi canal. ¡Surprise, motherfucker! ¡Está muy chévere! Tienes razón, pero ¿sabes qué es más chévere? Verme bailar dobstep. Sensualmente, qué divertido, me espillaré de los dientes. Qué divertido, me colocaré la camisa. Está chévere la idea de tu canal, pero hace falta más edición y personalmente me gustaría que explicaras por qué pasa lo que pasa con tus experimentos. Saludos. En cuanto a la edición, tengo que no soy un maestro, pues. Pero hago lo que puedo con los recursos que tengo y la información que dispongo. Y en cuanto a la explicación de por qué en mis experimentos pasa lo que pasa. Pues lo que pasa en mis experimentos pasa porque pasa, de lo contrario no pasaría. Y entonces no pasaría por no pasar. Y por eso pasa. No, hablando en serio voy a tomar en cuenta tus comentarios. Muy buen video. Sube más videos de bromas y experimentos, porfa. Te prometo que mis videos de experimentos estarán a la orden del día. Además de que son mis videos favoritos. En cuanto a las bromas no tengo planeado subir tantas. Pero igual subiré algunas. Horrible. Excepto la primera Lo que está horrible es tu ortografía Porque horrible es con H Excepto lleva C Y primera Primera no lleva nada Creo Esto es todo en este video Si tienen algún comentario, insulto, sugerencia, felicitación Si tienen alguna duda O quieren que yo haga algún tutorial O experimento en específico escríbanlo en los comentarios Además de eso no sean pichurrias Y regálenme un like En el video Y si no se han suscrito a mi canal ¿Qué están esperando? ¡Suscríbanse ya mismo!